En las últimas semanas se ha hablado mucho en nuestro país de la reasignación de los símbolos. La sumación de la momia de Franco en medio de una retransmisión televisiva con cierto olor a naftalina ha concitado, por un lado, la alegría de todas las personas que sufrieron la represión franquista y, por otro, la incomodidad de una derecha española que nunca ha roto su cordón umbilical con el franquismo. Ha sido Nicolás Sánchez Arbornoz. ...quien ha puesto los puntos sobre la silla sobre el futuro del Monumento Nacional Católico. Tengo la esperanza de que un día al mirar la Gran Cruz, esta haya desaparecido, ha declarado. En España los símbolos del franquismo se han mantenido durante más de 40 años... ...y todavía muchos persisten por aquí o por allá. Por ejemplo, en la ciudad de Santander, la estatua Cueste de Franco... ...presidió la plaza central de la ciudad desde 1964 hasta el año 2009... ...y con la quiescencia explícita de prácticamente todos los partidos políticos de la ciudad... ...la realidad es difícil de explicar, pero en España, tras la muerte de Franco... ...se produjo una reforma, lo que, vino en, lo que se vino a denominar transición... ...que fue dirigida por los capitostes del régimen franquista... ...en un contexto de fortísimas movilizaciones sociales... ...en cierta forma la constitución española de 1978... ...tiene como dice Pérez Royo... ...más de carta otorgada que de constitución radicalmente democrática... ...la transición española requiere de una urgente revisión histórica... ...y de su desmitificación... ...y el régimen surgido de ella de un reseteo... ...que abra la vía a cambios políticos y constitucionales profundos... ...el resultado de estas elecciones del 10 de noviembre... ...determinarán en gran medida... ...si se avanza en un sentido de ruptura o bien se consolida un bipartidismo monárquico que ya no cabe en sus costuras. Desde luego, las reformas que se puedan emprender van a necesitar de una fuerte presión popular. Una de las huellas del franquismo en la democracia española fue la prolongación de los privilegios de la Iglesia Católica... ...a través del Concordato y su renovación en el año 1979 y de una definición de la Constitución cuasi confesional católica, la cual obliga a todos los poderes públicos a colaborar con la Iglesia Católica. Por eso todavía muchos justifican de mil maneras la pervivencia de la simbología católica en los espacios públicos. Lo que está ocurriendo en el Instituto de San Roque de Dos Torres en Córdoba es muy significativo, y donde el joven Héctor Sánchez reclama que se retiren los símbolos religiosos católicos, como cruces y otros similares, de las aulas de su instituto. La Federación Humanista Europea, federación que agrupa decenas de organizaciones secularistas y laicistas, en carta dirigida al Consejero de Educación de Andalucía, explicita bien esta problemática de la simbología católica. Para esta federación es incomprensible que los colegios no respeten las obligaciones de neutralidad que deben mantener las instituciones públicas, y más y menos los espacios dedicados a la educación de menores. Los símbolos religiosos en las aulas de los colegios públicos es un síntoma de vulneración de derechos fundamentales y de adoctrinamiento confesional. Ni la Junta de Andalucía, ni el director del centro escolar, ni el consejo escolar del colegio, tienen ningún derecho en imponer una simbología particular a todos los alumnos. Apoyamos al joven Héctor Sánchez en su compromiso por la libertad de conciencia y rogamos transmita al consejero de Educación, que tome medidas para retirar todo tipo de simbología religiosa en los colegios públicos en Andalucía. También Europa Laica se ha dirigido a la ministra de Educación instándole a que utilice las competencias de la alta inspección educativa, en un país como España, cuyo sistema educativo fomenta el adoctrinamiento católico y donde la oferta de la denominada asignatura de religión católica es considerada un derecho y donde el sistema educativo está segregado de acuerdo a las convicciones religiosas, transfiriendo miles de millones de euros a los colegios católicos, provocando además una segregación social intolerable, aún así la administración se ríe a la cara de un joven de 15 años que solo reclama la libertad de conciencia. La Comisión de Educación de Europa Laica, reunida en este mes de octubre, ya ha tomado iniciativas unitarias con decenas de asociaciones y sindicatos con el fin de implementar la campaña La religión fuera de la escuela en los próximos meses. Gobierne quien gobierne se exige en esa campaña una reforma educativa de gran calado. No se puede esperar cambios sustanciales en nuestro país si no se camina hacia una escuela universal y laica hoy inexistente. Acabamos de enterarnos que el Partido Socialista, en su moderado y conservador programa electoral, ha presentado, y no sabemos si como contrapeso izquierdista a este programa tan moderado, la propuesta de la denuncia y derogación de los acuerdos con la Santa Sede de 1979, punto que no había sido incluido, pese a nuestra insistencia, en las pasadas elecciones del 28 de abril. De hecho, Europa Laica denunció ante la opinión pública que ningún partido político de la izquierda, a excepción de Izquierda Unida, lo había incluido en su programa electoral del 28 de abril. Y también se lo hicimos saber directamente a la ejecutiva del Partido Socialista. En la actualidad, sorprendentemente, el programa de Podemos tampoco lo contempla, quizá al querer dar una apariencia de partido real político y de sentido de Estado. Desde luego, para Europa Laica, como asociación civil que viene luchando por la libertad de conciencia en España, la inclusión de este punto en el programa electoral del Partido Socialista es una pequeña victoria y un reconocimiento explícito de este partido de la necesidad de avanzar en la secularización del Estado y en el laicismo. Pero más allá de este asunto, en este momento, la mayoría de los partidos políticos se refugia en unos programas electorales muy moderados, conservadores, y todos compiten en la retaguardia en un discurso reaccionario apelando a la sacrosanta unidad de España. «Más vale una España roja que rota», fue la frase que pronunció en 1935 Calvo Sotero en las Cortes de la República. Y parecen que todavía esas voces del pasado, evocadoras de un nacionalismo español reaccionario... Confrontan con la sociedad catalana que reclama autodeterminación y diálogo y donde la insumisión y la desobediencia se confunden interesadamente con el caos y el desorden. Criminalizar la protesta dejará a la izquierda en los brazos de la derecha más reaccionaria.